con la presencia de estudiantes de la zona, así como autoridades de distritos educativos y miembros del equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas Ecrefobi, se llevó a cabo este jueves la reinauguración de la Biblioteca Comunitaria Rafi Méndez. Así que la Biblioteca Rafi Méndez, aquí en Los Rieles, eh, quiere agradecer a toda la comunidad el apoyo que nos ha dado y queremos seguir sirviendo para que la gente lea más. Los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, eh, y las adultas también, eh, puedan servir eh, eh, tener un servicio de calidad y de calidez aquí en la vía férrea Los Rieles. De acuerdo con las declaraciones instadas por José Manuel Acosta, con la biblioteca se busca continuar aportando al fomento de la lectura. Posterior a esta actividad, parte de los presentes se trasladaron al Liceo Sur de esta ciudad para en el marco de un acto ponerle el nombre de José Manuel Acosta a la biblioteca del referido Centro de Media. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.